Pero nosotros, antes de compartir eh, y desglosar los tópicos eh, de interés, quedamos de que el día de hoy íbamos a tomar dos o tres llamadas, tuvimos un problemita con el teléfono, que se nos congestionaron, tuvimos una pequeña falla técnica y no pudimos interactuar con la gente, las llamadas se caían, y vamos a hacer el ejercicio hoy, un ejercicio hoy Quedamos nosotros la semana pasada de valorar el trabajo que han venido haciendo las autoridades franco-macorizanas al día de hoy. Valorar el trabajo de la gobernadora, el trabajo del senador, el trabajo de los diputados, el trabajo de los directores departamentales de la provincia de Duarte. Es decir, ¿cómo ustedes valoran este trabajo del gobierno en la provincia de Duarte hasta este momento? Bueno, malo o regular? Quedamos, de que vamos a abrir el teléfono y vamos a tomar cuatro o cinco llamadas. Eso lo dijimos la semana próxima, lo intentamos, pero tuvimos un pequeño problema con la comunicación porque las llamadas se caían. Entonces, vamos a colocar también en pantalla, si podemos, vamos a dar el número, mi número personal también, me pueden llamar al 829-366-5536, me pueden llamar también al 849-356-0101, me pueden enviar textos y me pueden llamar. Entonces, vamos a, tomar, vamos a hacer esa pregunta para ver cómo ustedes valoran los franco macorizanos el desempeño de las autoridades hasta este momento. La pregunta la hicimos la semana pasada por los cuestionamientos que le hicieron grupos populares a las autoridades. Se quejaban de una serie de reivindicaciones que... ...al momento que al día de hoy no han sido cumplidas por las autoridades. Entonces, esa es la pregunta, vamos a tomar cinco llamaditas brevemente, vamos a buscar una foto de las autoridades de acá para que valoremos su trabajo y su gestión al día de hoy. Por ejemplo, cómo usted valora eh, la gestión de la gobernadora, ¿lo ha hecho bien hasta este momento?, el trabajo del senador, si está trabajando bien por la provincia, los diputados. Ahí está la gobernadora de la provincia. Está diligenciando las cosas a favor de la provincia como tiene que ser. Por ejemplo, el senador Franklin Romero lo está haciendo bien hasta este momento. Olmedo Cava están trabajando por la provincia de Duarte. Tomar esas llamaditas porque quedamos el jueves y fue todo un problema, ¿eh? fue todo un problema. Entonces, eh, los teléfonos están en pantalla para que ustedes nos llamen, ahí está. Sí, porque eh, según los dirigentes populares, eh, no están haciendo nada, pero yo no puedo hacerle caso a los dirigentes populares. Tenemos que ponderarlos nosotros mismos, somos nosotros los que tenemos que valorar la gestión de las autoridades acá en San Francisco de Macorís. El trabajo de las autoridades, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo están trabajando? Esa pregunta la hicimos, repetimos, el jueves, hoy es lunes, hoy estamos en vivo Acá en el programa. Porque hay muchas cosas que decir. ¿eh? Hay muchas cosas que analizar. Hay muchas cosas que analizar. Y, y sobre todo, ¿eh? hay muchas quejas. Hay muchas quejas porque hay una serie de reivindicaciones que todavía, que todavía no se han cumplido y no se han resuelto. Vamos a dejar el tema... El tema y ustedes nos pueden llamar vamos a ponderar es interesante ¿eh? es un tema muy, muy interesante y el jueves que el jueves el jueves el teléfono tuvo grandes dificultades eh, y no pudimos interactuar con ustedes amigas y amigos pero vamos eh, con el programa y continuaremos eh, con la información bueno Vamos a Moca. La Policía Nacional, al parecer, la Policía Nacional no deja de cometer errores. Sí. La Policía no deja de cometer errores. La Policía ha sido altamente cuestionada en estas últimas semanas, se han dado grandes problemáticas, grandes cuestionamientos, pero pareciera como que existe una especie de maldición, vamos a decirlo así, como un maleficio que obliga a la policía a actuar mal y a cometer errores. Sí, no han importado los pronunciamientos del presidente de la República no han importado las críticas los cuestionamientos de la población y la policía continúa cometiendo errores. Sería una maldición o tendríamos que aplicar un exorcismo no sé, agua bendita bueno, pero algo hay que hacer porque siguen cometiendo errores. Por ejemplo, esto que pasó en Moca. Esto que pasó en Moca con una familia eh, el día de ayer. Y ahí están las quejas. La familia denunció abuso por agentes de la Policía Nacional en otro uso bochornoso.